Efecto, efectos de sonido. Estoy con Víctor. Acabo de llegar al Durano, acabo de sacar una fotito porque se está yendo el sol. Llegamos arriba, estábamos los dos hechos papa Mi última anda en calibre, está en el canal y fue un video hace seguro más de un año. Víctor, nos vemos compadre. Nos vemos, Uh que te vaya muy bien en la baja. Gustazo. Nos vemos en YouTube. Hoy oh, acabo de llegar a un lugar con luz. Esto va a ser calibre 12 con la snap. Es la primera vez que la saco al cerro, al fin tiene algo de polvo. Uf, esta no dan más. Wey. Normalmente cuando pruebo una bici la llevo a un circuito que ya conozco, pero ahora estoy viviendo en Santiago y calibre 12 no lo recorro hace muchísimo tiempo. Desbloqueado, esto tiene embriague, la horquilla funciona. Me lo voy a tirar tranquilo. Hace mucho tiempo que no lo hago, está muy erosionado por lo que dicen y le tengo susto a la wea todavía. ¡Ah, oh, qué rico ya! Antes que salga la luz. ¡Vámonos! ¡Oh, este a mucho mejor de lo que tenía! Uy, ¡Erosión! ¡Oh, roca! ¡Oh! Oh, ¡Está! ¡Uh! ¡Ay! Oh, ¡Se me ha olvidado lo rico que... ¡No! Oh. ¿Ok? Eso sería todo. ¡Ah! Oh, no acaba ni de empezar. Voy a cambiar los neumáticos, así que para salir hoy día no lo había hecho tubular. Tuve fe. Y mi fe no se recompensada. Pinché inmediatamente. Gracias a la Valentina ando con parches y vamos a tratar de solucionar esto de la manera más pacífica posible tratar de sacar la cámara sin sacar neumático porque sería una lata necesito una llave Allen y la pata cambio chimano Shimano y no tener el bloqueo de SRAM así que no hay posibilidad Ya, acá está ahí rajón doble Casi rajo la cámara entera No quiero que se me vaya la luz, estaba muy rica la bajada Si no mal recuerdo, hace poco en un video dije que nunca me iba a andar con cámaras Nunca digan nunca, la tentación de salir a andar la easy me, me jugó en contra Y aquí estamos Métale parche y lijando el asiento, ¡Bien! ¡Me quiero ir a andar! ¡Oh, ¡Ahí está! Uy. Parche número uno Dos... <ríe> Dos parches pegados, pegados, pegados vez uh, no, está muy buena hasta apretar los parches contra el asiento. Un nuevo tip. La voy a inflar para que no me pase lo que me pasó con la yerca. Esto ya lo vimos. No sé por qué lo estamos viendo de nuevo. Ah sí, porque no se sé parchar. Porque se puede. ¡Oh! Otro. No es posible, bueno. ¿Cómo? Bienvenidos a mi mundo una vez más. Por lo menos el llantazo no tengo. Había un tercer hoyo al lado del llantazo. Es una señal o algo. Tengo que ocupar tubulares. Bueno ya. Pero dame tiempo. Están poniendo a prueba mi, mi paciencia. Cuando pasan estas cosas, uno simplemente tiene que aguantar. Ay, al mal tiempo, buena cara. Pinchar. Y que la cámara tenga múltiples hoyos. Esa agua solo me pasa a mí. La voy a inflar de nuevo, por segunda vez. De... A ver qué pasa. Vamos, Navi. Otro. ¿Dónde? Oh, justo al lado del que acabo de marchar. Cuatro hoyos en un llantazo. Oh. <risa> Por suerte estoy solo wey, porque... No. Leja Vamos a marchar. Esto ya es pan de cada día. Venga para acá. Uh. <risa> y se bolsa la cámara en un segundo. Había comprado como 10 parches. Ya no me queda ni uno. <risa> voy para otro parche pa, ¿Qué La voy a inflar. ¡Por tercera vez! Espero no encontrarme con ninguna sorpresa más ¡Vamos, wow. oh, que se puede! Uf. Oye, Calibre 2 está tremendamente entretenido Está súper erosionado, está tremendamente entretenido ¡Oh! ¡Vamos arriba! ¡Carajo! ¿Dónde monta esta weá? ¡Oh, mi llanta! ¡La acabé! De... <risa> ¡Perdona! Ahora no quiere girar Ya, no quiere girar A ver. ¡Se puso el sol hace rato! Por lo menos algo de luz Oh, up. Sácate un llantazo, snap. Ya puede. Uh, ahí está. Espalda. Oh. No cantes victoria. Hasta que la agua esté inflada. ¿O oh, qué se puede? Este bombín vale callampa. ¡Ay, oh, que estaba buena la bajada, weón! Bueno. Oh, vamos. Más. Mucho más. Oh, Estas bielas son huecas. ¿Por detrás? ¿Mira? ¡Acá lendo. Recorriendo parejito, oh, me gusta, man. me gusta lo que veo ¡Ya! Es suficiente, ¿o no? Esto debería ser inyanteable El está caliente ¡Vamos arriba! Papel, papel, basura, parche oh, uh, Toda la mochila Ordenado, porque si no después me arrepiento de mis actos ¿En qué estábamos? Chesty estaba tan buena la bajada, man. ahora va a seguir Creo que queda harto ¿Monto? <ríe> Eres tan bipolar Ya, grabando oh. No, me están llamando, no contesto Pero bueno, cero posibilidad oh. Quien sea que esté llamando Es un pésimo momento uh. Lo siento pero vamos a tener que ir escuchando al pato este cayó, excelente. Bien, andemos mientras tenemos presión. Uy, over bien. Oh, estoy frío de nuevo. Uh. ¡Oh, el medio, oye, oh, loco! ¡No! Oh. Oh, oh. suelto, muy zapateo, oh el medio odio oh, que hay ahí ahora uh. ya ni me acuerdo que venía oh. Oh. muy bien snap oh qué rico man. uy casi muy pa' con Bordo cambio de planes oh, dobla pase lo que pase uh, ¿y esto? Oh, oh. se pasó el agarre en los neumáticos anda mucho mejor que oh, la otra snap uh, ¡Oh! pero que cosa más buena Hola, hola Buena, compadre. Oh, Sí, ya la pinche. Acabo de pasar media hora marchando ahí arriba. con cuatro hoyos en un puro llantazo. ¿Están andando aquí? Sí, acabamos de llegar. Tengo un Oh, ¿qué lata. ¿Tenéis parche? No, no, pero como que se me disipó un poco y no sé se disipó. ¿No queréis parchar? No, no, si, no. Aguanta. Sí, pero ¿tenéis bombín? Bombín, sí. Ahí está para válvula de bici, hay que darle vuelta. Fox y Rockchuck. Sí, cambia, weón. Sí, Anda más parejita que la otra con la lyric. Cuatro hoyos gusta, en un llantazo. ¿Está ahí, weón? <risa> ¿Qué oh, tengo un karma, me sigue como el síndrome del niño pinchado. Si quieres lo sigo, destinca, claro. te sigo, te dejo a distancia para el primero y te sigo atrás. Dale con cuidado. Estoy dejando espacio. Oh, cortito, muy abierto uh. oh, corto oh. siento que estoy pinchado adelante Oh, shit. oh, está extraño. Estoy pinchado adelante. Buena, buena. Oh. Estoy pinchado adelante. Voy a salir. ¡Nos vemos compadre! ¡Oh, qué lata! Estoy guata, tengo que ir a la camioneta. Oh. No quiero marchar más. Oh, está súper guata. Lo que estoy haciendo no lo recomiendo para nada porque el neumático tiene tan poco aire que está muy propenso a doblarse y cuando se dobla adelante el porrazo es casi seguro Estoy perdiendo aire, weón. Oh, ya lo perdí todo. Wow. Oh, mi espalda, man. Hola, ¿qué tal? Llegaste justo. Oh, llegué justito. Y se me quedó algo ahí arriba, así, el celular tirado. No. Hola, ¿qué tal? Sí. Que mi hijo que anda loco por ti. <ríe> <¿Qué> <ríe> no te ¿Te ¡Ay, oh, no puede ser que no tenga stickers! No. Pucha, no tengo nada. Si querés, le dejamos un saludito. Grabado en el celular. ¿Cómo se llama él? Se llama Tamín. Tamín, te mando un saludo gigante. Estuve acá abajo del Durano con tu mamá. Me tiré calibre 12, pinché en cuatro partes la cámara, en la primera andada de la SNAP Oye, eh, no ando trayendo stickers, se me quedaron en el pantalón que estaba en la inauguración de Cross Mountain así que te mando un saludo gigante y ojalá encontrarnos otro día y ahora estoy viviendo en Santiago así que ahí nos vemos en el cerrito Gracias, ¿qué Que estoy muy bien, un para la próxima día. de repente nos encontramos y ahí les paso sí, los stickers Listo Pilar, estoy muy bien